Hola, qué tal, ranitas del canal. Aquí con un nuevo video para ustedes. Hoy nos encontramos en <Susurra> Minecraft con Rabito y Kenai. Hola, chicos. Hola. Hola, Hola ¿Cómo? amigo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, ya ves, sí, amigo ya. ya ves, ya ves. Bueno, chicos. Acabo de traerlos a un reto, miren esas imágenes allá, mira, mira, mira, mira, qué guapo wow, Están épicas, ¿eh? está súper que cool, uy, uy Sí, sí, qué se imaginan, qué, qué tenemos que hacer, qué se imaginan por, por la base, por todo lo que estoy visualizando, creo que... No lo sé ¿No? Bueno, pues tenemos que construir, Papu, tenemos que construir el Nakes en 5 segundos, el Taze en un minuto Y el Sony en 5 minutos, Papu Y pues aquí... Ah, loco ¿Eh? ¿Qué, qué, qué es esto? Espérate. Oye, ¿cómo te gusta el dibujo que hice de Sonic? Mira, me salió bonito, ¿no? Por qué? No, por qué colocaron estos? estos aquí? Amigo, ahí está la versión 4, calla, ahí está la versión 1600. Aquí es la versión cuando no había computadoras Bueno, pues aquí tenemos, eh, iba a decir las referencias, pero... Creo que las referencias vamos a tomarlas de allá, ¿va? Así que, ¿qué les parece si vamos a primero hacer el Nakel, luego el Taste y luego el Sony, ¿Va? Va, oh, va, dale, dale, dale suspende. Ok, ok, pues vamos para, allá, vamos para allá, vamos para allá Ahora sí viene lo chido Ok, chicos, vale, vamos a agarrar los materiales antes de empezar Así que, a ver, vamos a agarrar Yo voy a agarrar el rojito, pues que es lo que más necesita, ¿no? Oh, sí, sí, sí, el, el blanco para los guantes El blanco y el los zapatos para blanco. los hitos eh, ah, el negro para el hocico A ver, vamos a agarrar negrito A ver, a ver si alcanzamos no, el normal, ¿Qué creen que le vamos a poder hacer el hocico? Ah, yo amigo, creo que ¿verdad? para eso no alcanzamos Vale, hay que, hay que coordinarnos Quien hay? A los zapatos, Rabito, pon los guantes Y yo hago el cuerpo, ¿vale? En 5 segundos ¿Ok? Entonces vale, vale, empezamos vale. En 3, 2, 1 ¡Ya está! ¡Dale, dale, dale! dale! ¡Colóquen ¡Vale, los zapatos! ¡Colóquen guantes! ¡Ya está! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ya Loco, loco. Lo intentamos. Bro, ¿qué es esto? Yo, yo creo que quedó bien, ¿sabes? Mira, aquí está la sí, cara, sí. las manos. No, de hecho, mira la perspectiva. Si te pones desde acá, puedes ver que ya tiene la cabeza puesta con la imagen Bro, de es que nada más le vale faltó la, la cabeza y el. Y esa, vale, no, amigo. es que mira, mira, mira, colócate desde acá y vas a lograr ver que la cabeza se funciona con el ah, mini es verdad Ah, vale, pues lo logramos, eh. Completadísimo, papu. Digo no, un 10 de 10, mi pana, somos picazos, loco. Los sí, reyes de sí. la construcción. Un 10 de 10. Bueno, papus, ahora vamos a donde Tails, papu. Este sí tenemos un minuto para hacerlo. Ok. Uf, esto sí. va a ser exhibido en museos, eh. Solo digo. que okay, Vamos a ganar ahorita los materiales. Entonces se necesitaría. Amarillo, vamos a agarrar amarillo de concreto, amarillo Yo diría ah, que podemos o sea, utilizar para los guantes y el pelaje del mismo blanco del otro claro, de Y para los zapatos sí. ya tenemos el rojito El rojito y nos falta el negro, ya tenemos Y podemos agarrar para cambiar los ojos el... No sé, el... Yo una, lanita, que... una lanita, una lanita, Yo una diría lanita Una lanita, más... lanita, lanita, lanita A ver, dame, va, dame va. lana que no la encuentro Vale, aquí la tengo, ya ya está. Y va, ¡Azul! Va, va. ¡Y azul para los ojos, loco! Entonces comenzamos en 3, 2, 1. A dale, papu. Vale! No, vale, vale, okay, vale, vale, vale, vale Hacemos zapatos aquí. Eh, unos zapatos también bonitos. Ahí está. Subimos por acá. Fíjate, vamos <risa> <risa> <risa> no, no, no, no, no, al revés. <risa> no, no, no, no, no, no, Ahí está, ahí está, eh, yo creo que le podemos hacer más profundidad de aquí a los zapatos, ¿vale? Así, doble, así para hacerle más, vale. más gordito Yo me voy a encargar aquí del, del pelajito que tiene por aquí el Tails. este como que está patichueca, ¿no? ¿Para qué lado es? Tiene, <risa> tiene buenas patas, hermano Bro, bro, bro, eh, estos, eh, ¿Qué estamos haciendo en los zapatos? A ver, tú, ustedes encárguense en arriba, yo trato de organizar los zapatos Va, okay, va, va, Tu todo eso, así. ponemos aquí un buen pelaje Claro que sí. No, amigo, se me entró el espíritu de Art Attack okay. Ya ves. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ala está quedando muy guapo! A ver, aquí voy a ponerle la nariz. Así. Ok, ok. Ahí le estás haciendo los ojos. Entonces la lana. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. Tenemos pocos segundos. Ok, ok. Nos falta la nariz. Nos falta okay. esto, esto, esto. Creo que sí. ya vamos a alcanzar. Que termina en no. 3, 2, 1. ¡Termina! ¡Ay, boom! Okay. Oh, ¡Oh, miramos! ¡Ay, no. por <ríe> <ríe> <ríe> ¡Bro! ¡Bro! Y las manos. No, panita, nos perdí en Big panita, nos perdí en Big Nang. No, Tails, tenías que quedarte en casa Bro, las manos, papu, ¿dónde quedaron? Bueno, tiene dos conas, así que las puedo utilizar de manos Bro, ¿ves <ríe> el cuerpo? El cuerpo parece un Among Us. Vale, papu, ok, este pues ya quedó eh, Pues nada, vamos a empezar con el último que es el Sony En este tenemos cinco minutos Así que, uh, creo, que es, creo que es tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Sí, ¡Claro! ¡Sí, sí, de no no okay, chicos! ¡Ahora vamos a agarrar los materiales! A ver, agarrar los materiales necesitamos... Vamos a descartar estos de aquí porque ya no... Necesitamos obviamente azulipo. el color azul, mi pana, porque son que es azul, ¿no? ¿A poco estás azul? espérate? ¿Es un morado? No, es... ¡No, Mira. mi pana el daltonismo. altonismo! Es azul... <risa> Papu, que es azul, es negro, verde, los zapatos pues son rojo con blanco Ok, ahí tenemos, ¿no? Con esto lo podemos construir Vale, amigo, les... ya estamos listísimos Ya, ya, ya, entonces vamos a empezar en 3, 2, 1 ¡Let's go, papus! ¡Vale, vale, dale. A hacer los zapatitos, a ver, vamos a hacerle un poquitico más gordito de esto, ¿no? Plan. Claro, claro, claro Que eh, bien, bien, bien, bien chulo, amigo, hay que hacerlo bien, ¿eh? Vale, vale, vale Ponemos acá Vamos a ponerle aquí entre medio del, del blanco Vale, tú tú, los, tú, no, encárgate, palas, tú encárgate, tú no, encárgate del blanquito Mientras yo voy construyéndolo en las patas Con rabito, así, así, ah, así Vamos a ponerle aquí sus, sus medias Obviamente los clásicos de la película Que de hecho, ¿por qué los zapatos no salen a la venta? Yo también quiero correr así, los de Raya macuña están anticuados Yo ya quisiera también, eh Vamos cerrando aquí, Papu, poquito, poquito Claro Vamos a ponerle una pancita así Todo, Toda bonita, toda guatona Claro que sí, claro, claro, pa, hombre, tú piensas ¿eh? que esos chili ¿a dónde se van? Es verdad, es verdad, y terminarán en el baño. Ok, necesitamos. En <todos> estamos bien, exactamente, que nadie me captaste la idea. Ok, necesitamos. Usaba de parte luego la mente desde hace rato. Lo ponemos acá, okay, ahí, pero eh, nos faltaría ahora ponerle atrás profundidad. así, así, así. Recuerden, por favor, esto es ponerle las manos, por favor, que no quede como el té. Vale, vale, tú encárgate de las manos, papu. Yo le voy hablando ah. por aquí. Ay, uy, me caí. No, amigo, por favor. Por favor, Bob el constructor. ¿Dónde estás? Que no te veo. Esa es una excelente pregunta. Rabito, ¿qué tú estás haciendo? Encárgate de... Encárgate <ríe> de las manos, Rabito, que luego nos quedas sin manos, papu. Estás Ahí. haciendo detalles del zapato, ¿sabes? Para que sean se, con flow. Vale, vale, vale. Yo diría Más que... Más la... flow de la que tiene historic, madre mía. Yo diría que por aquí... Así, ¿no? Sí, sí, sí, ver, sí ver, está, está, bien, está bien, está bien, está bien No sé si es simétrica, ¿tú? pero bueno Si, si Diosito Vegeta se enoja conmigo, perdóname Tranquilo, no lo papá No va a pasar nada, amigo Bueno, doble doble doble nariz, ahí, ya está, loco ¿Qué ¿Y pana, que son estos ¿Qué brazos, es? brazos mi panas? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. <ríe> son, son, son brazos de, de corredor, pa, recuerda que él solo entra a las piernas <ríe> <ríe> Es verdad, es verdad <ríe> Es verdad, aquí? por aquí sus de atrás. Vamos a ponerle verde aquí, vamos a ponerle verde acá. Wow, sacando hermosísimo papu. Me está encantando por favor. Vale, vale, vale, vale. Ah, amigo, está hermosísimo. Mira eso, vale. Está calvo, está calvo por el momento, pero. Ah, bueno. ¿esto, esto. Ya, es ya ahorita azul? le hacemos un look de pelo increíble, todo. Esto es azul. Aquí, Exacto, ¿no? amigo. Bien, agarramos esto por acá. Sí, ahí, ahí, ahí. ahí. Uh. Estamos haciendo el prisas, papu. El prisas. Hombre, próximamente... No, mentira, que próximamente, si ya está en el cine y todo, amigo Exactamente, a ver, a ver, a ver Van a agarrar, haciéndole profundidad, por favor Es que esto... Tranquilo, tú tranquilo que yo. a hacerle aquí Y voy a hacerle la nariz más a casito Profundo Y saqueó narizón Que un poco narizón, pero... ¿Por qué tiene la nariz así, amigo? No, no, no, no, no, no no, no, no. Como que mucha nariz, ¿no? Sí, ya parece argentino. El Sony Cargador. El nariz de Pinocho, el Sony de... Pero bueno, papu, vale, ahí está. Ok, nos faltan la, las coletas de atrás, loco, las coletas. Se hace se hace rápido, se hace rápido, mira, mira, mira, mira, vale, mira, mira como ha tratado Yo te copio, no yo mar... te copio, yo te copio esto, así Ahí está, ahí está nuestro Sonic, pero Papu le falta aquí pelo porque está calvo ¿Sí? <risa> No tiene pelo nuestro Sonic, aquí le dio calvicie Vale, y las, <risa> y las orejitas, Papu le faltan las orejitas A ver, a las orejitas, vamos a hacerle las orejitas por acá, así bien guapetonas A ver, a ver, ¿cómo se las vas a hacer para yo copiarte? Ok La vas a hacer así no, amigo, por favor para parece un ratón, amigo <risa> A ver, no importa, no importa, no importa Con tal de que quede hermoso Con eso con eso nos va. No, amigo, oh, está para hacer un efecto todo, eh No, tremendo, tremendo ¿Qué les parece si ya para el final Hacemos aquí como un ring Un ring aquí atrásito? Oh, me parece, me parece Pero me parece. de oro, oro, oro, oro, oro Con oro, con oro, con oro Oro puro, oro puro Vale, ya tengo el oro preparado ¡Vamos a darle queña! ¡Vamos! Vale, vale, vale, tú hazlo en el otro lado Vale, perfecto Que sea bien simétrico, ¿eh? Porque si no Vegetito nos ve y pim pam pum nos va a hacer, ¿eh? ¡Vaya dato perturbador! ¡No! ¡No está simétrico! ¡Como que algo no va bien, chicos! ¡La simetría! ¡La simetría! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es en ese! ese! en ese! ¡No está el piegue! ¡No me va el pie. ¡Ahí, vale, perfecto! ok. escaleration, escaleration ¡Ahí está! No, no, no, no, hay que subirlo bien, hay que subirlo bien, hay que subirlo dale, bien, papu, vale Dale, papu, papu, papu, papu. Ahí, ahí, dale, ahí. dale, dale Está hermoso, está quedando uh. divinición, eh ay la colita, la colita, la colita La colita de Sony, ahí. papu ahí está. ahí está Ahí está, ay ¿cómo, cómo, cómo quedó esto? Oh, qué oh. hermosísimo, oh. papu Esto Eso es. está Uf. divino, loco, esto está hermoso, me encanta uh. Ok. me habla amigo, quiero Yo... uno de estos para mi cuarto yo creo que hasta aquí, a ver, a ver, vamos a hacerle un poquitico más de pancita aquí Como que quede más gordito, en plan, estas cosas aquí Como que comió mucho, ¿no? Ahí, Tiene mucho estelidor Vamos a hacerle más, más profundidad aquí, para que quede más, más bonito, más gordito Y más guatón, en bueno. el tiempo que tenemos Ok, yo diría que hasta aquí, pues lo podemos dejar, ¿no? No sé qué más le podemos sí, hacer no, sí, ya, ya. Hasta, hasta ahí, influencia. ok, hasta vale ahí. Ok, vale ranita, mira, mira, mira, qué guapo. No, me encanta, eh, me encanta, me encanta. Pero yo realmente, de mi humilde opinión, yo prefiero más el Knuckles, amigo. Mira eso, por favor. Ah, ese sí fue tremendo. <risa> el Knuckles. Es un abstracto, <risa> El Knuckles. El Knuckles es, es, es que hay que jugar con la perspectiva, como de dice estaba, que le, de, de, de aquí, aquí, mira. De aquí lo ves guapo. Ahí wow, está amigo. papo. Igual las ranitas votarán qué construcción le encantará más. A ver, a mí me <risa> parece genial el Tails el es mango El que el knuckle sin cabeza Y el, oh, amigo, ese y el arte, sony magistral Loco, hermoso, guapón no, loco. Con permiso, tráigame una biblia Que voy a empezar a rezarle <risa> <risa> Bueno, ranitas <risa> Pues nada, ya saben botar cuerpo Arco construcción le encanta más Y pues yo me voy a quedar con la de Sony Adiós papu, ustedes se quedan con las otras Yo me quedo acá, voy a vivir aquí de hecho Eh, ¿Eh? Sí. no, qué te pasa amigo sí, sí, sí. Voy a vivir aquí Adiós papu